La vida humana transita en un constante movimiento, ya sean programados o inducidos, siempre nos movemos. El tiempo avanza, y cada día parece llevar una batalla implícita. Esto debe llevarnos a reflexionar sobre el cómo nos enfrentamos a estos tiempos que arremeten con nuestra vida. Preguntémonos, ¿salimos victoriosos o estamos siendo derrotados? La batalla parece ser impostergable, y como cristianos, debemos entender que la victoria no solo consiste en obtener lo que esperábamos. En ocasiones, actuar de manera positiva en medio de la aflicción es lo único que se requiere para llegar a superar nuestro calvario. Tenemos un Dios que nunca ha perdido una batalla, pero a nosotros nos cuesta entender quién va adelante. Para vencer los tiempos difíciles, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12-21 que tenemos que vencer el mal con el bien. Así que, nunca nos cansemos de hacer el bien. La realidad es que los conflictos se pueden generar de una o mil maneras, pero, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos y atentos para dar lo mejor de nosotros ante cualquier circunstancia. El Señor quiere que hagamos todo con orden, calidad y amor, así que necesitamos dejar todo en sus manos, y eso incluye la venganza. Notarás que muchas de las situaciones más difíciles que has atravesado, pasan por conflictos familiares, de amistad o amorosos. Puede te hicieran daño, que te hayan vendido como pasó con José y sus hermanos. Aún así, debemos actuar con amor, bajo el poder de Dios, y no con nuestras emociones, puesto que en amor y en misericordia es la forma grata para nuestro Padre. Cada conflicto tiene una solución en Cristo. Y a veces lo que pensamos que es justo, lo que intuimos que otros merecen por sus acciones, no es lo que haría ni hizo Jesús. Por ello debemos aprender de Él. En otras palabras, manejarnos según su ejemplo. La venganza y la justicia deben pasar por nuestro Señor. Y esto se hará posible cuando comencemos a imitar los pasos del Maestro. Retomando el ejemplo de José, notaremos cómo injustamente fue vendido, esclavizado y posteriormente encarcelado. A simple vista, este hombre estuvo derrotado por mucho tiempo. Pasó de estar bien, a ir de mal en peor literalmente estaba derrotado para el hombre. Pero, lo que no sabían es que su victoria nunca estuvo en las circunstancias que atravesó, sino en el plan divino que Dios tenía para él. Muchas veces notaremos que no hay luz aparente al final de nuestros caminos, y esto es común cuando vemos con los ojos naturales. Como fieles creyentes debemos aprender a ver con la vista espiritual, a usar las promesas de Dios como nuestra lente. Se nos dijo que venceríamos y así será, en su tiempo y momento preciso, su mano poderosa se manifestará y nos librará. Aunque no veamos la tierra prometida, la duda no puede habitar tranquilamente en personas que decidieron creer en Dios y su palabra. Por ello, debemos actuar en consecuencia, veamos o no, creamos o no, el plan del Señor se cumplirá. El plan de Dios está pasando en este momento y todo está preparado para nosotros aunque llegue de la forma que menos esperemos, la victoria vendrá. Así que, empecemos a dar gracias por ella. Agradecer es una de las tantas formas en las que podemos manifestar adoración a Dios, tenemos tanto por lo cual debemos vivir en agradecimiento, desde que podemos abrir los ojos en las mañanas y notamos que seguimos respirando, las cosas más simples y complejas, nuestro Padre nunca nos ha abandonado. Sea cual sea la tormenta que estés viviendo, en su tiempo terminará, y vencerás. En medio de cualquier crisis debemos ser agradecido. Aunque pensemos que estemos atravesando el por momento de nuestras vidas, créeme cuando te digo que siempre habrá alguien que la esté pasando peor. Agradezcamos al Señor por lo que tenemos, olvidemos por un momento lo que nos hace falta, lo que anhelamos, y apreciemos lo que ya se nos fue entregado. Así que, cambiemos el panorama y vivamos por fe. Recordemos siempre que el favor de Dios vence la dificultad. En el Nuevo Testamento se nos dijo que viviremos aflicciones, problemas, dificultades, dolor y más. Pero debíamos mantenernos confiados, porque todos estos problemas ya fueron vencidos en la cruz del Calvario por el sacrificio de Jesús. Este maravilloso favor por parte de Dios está a nuestro alcance, y realmente es suficiente para resolver las situaciones difíciles en nuestras vidas, siempre y cuanto confiemos en Él. Ninguna dificultad o problema, tiene la fuerza necesaria para derrotar a nuestro Dios, nada ni nadie se compara con Él. Su favor ha sido la causante de que a pesar de todos los problemas que has enfrentado en el pasado, hoy estés de pie. Seguiremos adelante, porque así fue dicho. La victoria fue dada, y ningún mal tiempo podrá hacerle daño a un verdadero Hijo de Dios. Con esto voy a concluir. Es inevitable atravesar momentos de dificultad, crisis, necesidad, tristeza o dolor. Lo que podemos cambiar es el método que usemos para atravesar dichos caminos llenos de problemas. Podemos hacerlo solos hasta cierto punto, pero hay una mejor opción. Podemos estar acompañados del Dios de dioses y Señor de señores, quien nunca ha perdido una batalla y que entregó todo en la cruz por amor a sus hijos. El sacrificio de Jesús no solo cambió el curso del mundo, sino que nos dio todas las herramientas necesarias para vencer cualquier adversidad. Muchas de ellas son intangibles y no se pueden ver a simple vista. Así que, necesitamos la fe para vivir conforme a su palabra, confiando así en sus promesas y obteniendo no solo la victoria, sino también la paz maravillosa que sobrepasa todo lo que el hombre puede entender. Solo sabiendo que Jesús lleva el timón de nuestras vidas podremos vivir en paz, seguros y descansados. Esto forma parte de su Evangelio. Él no vino a condenarnos ni a destruirnos. Cristo vino a salvarnos. Cristo salva a todo el que cree en Él, es valiente y abre las puertas de su corazón. No venimos a venderte el Evangelio, puesto que su sacrificio no tiene precio. Aunque no lo creas, teníamos una gran deuda que fue pagada por Jesús para que tú y yo tengamos vida en abundancia, sin importar dificultades. Él las venció todas y nos hace participantes de su victoria. Si se ha sentido bendecido por este mensaje cristiano, no se olvide de suscribirse al canal y regalarnos un like. Bendiciones.